Me defino como una persona perseverante que siempre está en busca de sobrepasar sus obstáculos. Hoy, después de caminar 32 kilómetros, después que las piernas temblaran y que no tuviera voz, puedo darme cuenta que la perseverancia es algo que, que está dentro de mí y que el camino de Santiago me ayudaba a reforzarlo aún más. Es un camino muy difícil de emprender, es un camino que necesita de equipo. Es un camino que, que necesita de vos mismo y que des más del 100% de lo que puedas. Tienes que estar preparado para caerte, para ensuciarte, para lastimarte. Siempre, siempre van a aparecer dificultades. Lo único que hay que hacer es levantarse todos los días, no importa cuántas ampollas tenga, no importa cuánto te, te vuelan los pies y dar un pasito más. Y hay gente que a lo mejor lo hace en 4 días, hay gente que a lo mejor lo hace en 10, pero lo que importa es, es llegar. Yo siento que yo no busqué a SPIN, sino que SPIN me buscó a mí. Todos a mi alrededor querían que viniera y me iban dando como que el saco de dormir, el reloj, la mochila. Lo bueno que hay en Santiago es que te da mucho tiempo para reflexionar. Cuando vas andando, pues vas reflexionando de, sobre tus ideas y de alguna manera te permite pues da, darle vueltas. No solamente darle vueltas en tu propia cabeza, sino también compartiendo con, con otras personas. Me encanta viajar y conocer gente de otras culturas. Porque creo que rompe paradigmas y rompe prejuicios. Emprender es una actitud y es como estar siempre queriendo hacer cosas diferentes. ¿verdad? En la vida necesitamos de personas emprendedoras para poder cambiar todo lo malo del mundo. Ser emprendedor no solo en los negocios, sino en la vida. La vida es 95% esfuerzo y 5% talento. Eso es una enseñanza fundamental y que me alegra porque significa que tú vas a llegar tan lejos como tú puedes, Al final depende de ti. Lo que me ha importado ser emprendedor, o de alguna manera crear proyectos, es um, ofrecer algo a la comunidad. ¡Wow! Hoy hice algo por alguien más, algo extraño, era un completo extraño. No sabía que existía. Y si todos hacemos un poquito, podemos hacer mucho. Mucho. Lo que yo busco con el emprendimiento es que se le dé más oportunidades a jóvenes de zonas rurales como mujeres de zonas rurales con la finalidad de que ellos sean agentes de cambio y así impactar en la sociedad. El valor principal que debe tener la sociedad hoy, mañana y siempre sin duda es el respeto a la dignidad de las personas. Defiendo la vida, la libertad, el respeto, la tolerancia, pero principalmente la diversidad. Me gustaría que el futuro sea un lugar donde cada persona haga lo que le guste. Creo que el amor es la fuerza que podría mover el mundo de una manera diferente. Para vivir hay que soñar y nadie dice que los sueños son fáciles, pero si uno tiene sueños hay que buscarlos y eso es lo que trato de hacer siempre. Me definiría como un soñador, un soñador que tiene los pies en la tierra. Cada día me despierto, intento ser mejor que quien fui el día anterior. Quizás haya muchas personas en el camino que intenten perjudicarnos, pero hay que ser perseverantes. Son retos que para sobrellevar hay que ser emprendedor, hay que sacarse la voluntad y, y darle con todo. Podríamos cambiar absolutamente todo si nos ponemos de acuerdo y trabajamos y caminamos en la misma dirección. Y se puede.